Sí, totalmente. Eh, la pena máxima eh, y además eh, separadas, ¿no? Queremos que las separen. Uh -huh. Así por, que estamos. ¿Les dieron alguna explicación de por qué estas dos mujeres eh, han pasado todo este tiempo eh, juntas en la prisión hasta el momento del juicio? Eh, no, no. Eh, básicamente fue un pequeño error que cometieron... Eh, esa noche, y, y bueno, no muchas explicaciones, no, yo no entiendo cómo es eh, las reglas, ¿no? ¿A qué, ¿A qué se refiere con pequeño error? ¿A que las hayan detenido juntas? No, no, no, acá en, en Santa Rosa, cuando... Eh, por ahí yo los términos no, no, no los sé usar justamente, pero este algo que no pudieron remediar después eh, no sé por ahí en otra oportunidad le puedes preguntar a mi esposo y él te va a saber contestar uh -huh. eh, su esposo eh, Silvia dijo algo muy duro que hoy está en los diarios eh, pero que todos comprendemos el contexto y que y que, bueno, ahí también hubo un grave error, y es eh, la jueza, la jueza que le devolvió la tenencia. Ustedes ustedes tuvieron la tenencia de Lucio durante casi dos años, y hubo una jueza que determinó que tenía que volver la mamá. Su marido dijo que es la tercera asesina. Eh, ¿Alguna vez se le dio una explicación a ustedes por qué le devolvían la tenencia a una mujer que había abandonado a su hijo durante dos años? No, nunca supimos porque nunca este nos dio ella una explicación, ¿no? Eh, nosotros, eh, o sea, como familia, porque el que tenía la tenencia era mi hijo mayor. Uh -huh. eh, su hijo mayor que es el tío, que, era el tío de Lucio, ¿no? Claro, exactamente, uh -huh. porque eh, su papá estaba en Luján. Uh -huh.